Ahora vamos a hacer un cuestionario, unas preguntas que nos hicieron por claro, Instagram y por YouTube Porque nosotros nos las pedimos a ustedes la Primera vez que hacemos esta dinámica y la verdad sí. es que pues sí si nos apoyaron mucho Aunque se repitieron varias preguntas sí. pero tratamos de escogerlas, ajá Vamos a empezar con la primera, ojo, vamos a decir el nombre de cada suscriptor Ah, obviamente Para claro. que también vean que si no se... Sí, exacto, para acuerdo. que participen Pregunta número uno, es 904467 4467 esa me la hicieron por Instagram a mí ah, okay. Me dijo, ¿te gusta leer libros? Fíjate, te voy a decir sinceramente Yo no soy mucho de libros Yo soy como que más de películas Leer, la verdad, muy poco leo Mario lee Facebook ¿no? Ah, verdad? de verdad, es que sí, lee Instagram ¿sí? Nunca he leído un libro completo Último que mejor que leí en el de Kama Sutra Pero eh, eso no es lectura, solamente son imágenes Porque yo soy, cuando veo un libro con imágenes Ah, rápido, pero cuando veo muchas letras Ah a los niños de Exacto, Aprende pero... solamente viendo La siguiente pregunta No la hicieron de YouTube Pero la hicieron de especial para mí Me pregunta, Rosy Canela Paul, en la prepa que estudias No te exigen el pelo corto Es que acá para el norte, en los bachilleres Sí lo exigen Fíjate Rosy, que aquí en donde vivimos En Puerto Vallarta y aquí en México Ya este, generalmente ya no piden El pelo corto, ya este Los profes, los directores dicen, pero no es un factor que te quite el estudio, sino que tú puedes estudiar teniendo el pelo largo, corto, como sea. Por eso aquí en México y donde vivimos en Puerto Vallarta ya no exigen tanto el pelo corto. Fíjate, anteriormente cuando yo estaba en la primaria sí Ajá. sí nos decían que nos portáramos. Sí, se exigía. Pelo, pero ya de la primaria no. no. ¿Quién te pregunta? Soy Adondra Aguilar, ah. me la hizo por Instagram. ¿A qué lugar te gustaría viajar? Fíjate, Adondra, la verdad. Sinceramente me gustaría ir a la ciudad de los enamorados. ¿A cuál, Mario? ¿A París? A Francia. Ah, París. A París. La verdad que quisiera ir a conocer y ojalá me inventar la oportunidad de aunque dicen que en la Torre Eiffel hay ratas gigantes, vamos Exacto. a ver. Exacto. ¿no? Fíjate sí, Mario, que yo puedo ver un video <ríe> donde está la Torre Eiffel y de repente pasa Ratatruil ahí. Sí, dicen que ahí las ratas parecen conejos Exacto. o que son muy grandes. O, oh, pero de la calle. Vamos a ir a ver, algún día vamos a ir a París a la Torre Eiffel. A Exacto. ver, si primero, Dios, es un propósito que tenemos Exacto. y yo La siguiente pregunta me la hicieron también desde YouTube, Mario. Ah, es Candia Hola, bendiciones chicos Paul, ¿cuándo te veremos con un nuevo corte de cabello? Fíjate que no, no será tan pronto Porque quiero mantener este look Para que me conozcan más como soy Pero yo pienso que por algo me lo cambiaría, Mario, no sé por cuánto. <risa> Pero ahorita estoy a gusto Interesado. <risa> Siguiente pregunta, me la hace marcos.ruedas.71 en Instagram. ¿Cuándo piensas casarte? No, Marcos. La verdad, sinceramente, ahorita pronto no creo. Estoy muy a gusto, así sin compromiso y, y la verdad... Futuro casarme, pero yo pienso que es un futuro muy lejano. Quiero compromisos porque al momento ya de casarte es como que comprometerte a algo serio. Estoy feliz ahorita, solamente. Ahí, sí. si quieren abrazarme, no hay problema. Tacto, ahí escríbanle en Instagram que quiere ser la próxima esposa de Mario. Oh, amiga con derecho que es una lección desde YouTube y es para los dos, ah, dice okay. Luz María, ¿por qué decidieron hacer videos en YouTube? Yo voy a tomar la iniciativa, pero realmente decidimos hacer videos porque hubo una personita que se llama Yance, esposa de Jonathan, que también él nos apoyó mucho, que nos insistieron en su canal de YouTube, tienen práctica de edición de video, porque cuando vinieron aquí a también editábamos videos musicales por si no sabían y ellos nos inspiraron a hacer contenido para ustedes para youtube para que también nos vieran sí, sí es cierto tiene mucha razón paul y por eso decidimos hacer este canal ¿Sale? también porque nosotros miramos que pues ellos también o se daban muchas ganas y, y nos dijeron no hagan un canal ¿Tienen, tienen bases para empezar a hacer sí, y pues realmente ellos fueron los que nos motivaron para, para hacer este tipo de videos que de estar ahí frente a la cámara y Exacto. pues por eso realmente nos motivaron el Salvador 4K, Jonathan y Yancy Nos motivaron a hacer este, este proyecto nuevo. Y pues espero les esté gustando. La verdad fue algo difícil para mí porque no era tan, tan así, tan expresivo. Aún me cuesta dificultad desenvolver. Pero lo tratamos de hacer con todo nuestro cariño y aprecio a ustedes que nos han apoyado mucho también. Carmen 13 en Instagram. Nos hizo la pregunta realmente a los dos. ¿Algún día vendrán a Ciudad de Victoria hasta Oliva la verdad que sí Estaría chido ah, ir, ir, ir hacia el norte, eh, pero obviamente algún, si algún, algún día vamos a ir. ¿Sabes no, por qué? Sabes cuando dicen ciudad Victoria, ¿en qué me imagino luego? luego? ¿En qué imagino? En la cerveza Victoria, ah. Ah, porque aquí en México hay una cerveza que se llama Victoria. <risa> yo pensaba que era <risa> <soy risa> Victoria. Ah, no es cierto. <risa> no, pero, no se crea. Hasta Siguiente pregunta: Esa no la desde YouTube. No la hizo Angélica ah, Loperena. Hola chicos, ¿cómo están? Mi pregunta es: ¿Por qué no siguieron el camino de la música? Cantan muy bonito. Pues todavía no nos descartamos, ¿eh? Algún día, de Exacto. repente, van a dar un video musical. sea Mariachi o banda. Mariachi ranchero. Al género de... ranchero o de este, regional mexicano. O algo, de repente, hay... Hola, Ahí ahí reggaetón <risa> Próximamente, ahí, no sé quién si en este año Sorpresas va residente. a haber este año Yo pienso que este año, mediados de este año Vamos a empezar y así Y claro, con todo música. su apoyo Exacto, todo para que verdad. vean nuestros videos los subamos de música ¿eh? ¿Sí? <risa> Siguiente pregunta, en Instagram me hicieron eh A ver si la conocen Nayeli Barrientos <risa> Dice, todavía me quieren pinche Mario Claro, claro que, que sí, sí. pinche Nayeli. ¿Cómo no te vamos a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Para <risa> la fuera de Puma. Ah no, pero sí, claro que sí, Nayeli, te queremos mucho y pues tú sabes que ya eres parte de nosotros. Sí, y parte también de este canal, porque tú fuiste una de las que nos ayudaste y sí, si nos, nos apoyaste, apoyaste en jalar suscriptores y todo y pues. Oh, pues casi la mayoría de estos sus te conocen. Claro, le claro, no. sí mandan saludos amigos. porque ya le mandan saludos ahí en los comentarios. Le mandan un fuerte abrazo a Nayeli. Exacto. <risa> no. Ahí está Mario. Siguiente pregunta: Se la hicieron desde Instagram. Se ah, llama Juanita4K. Okay, okay. ¿Cuál es el propósito que tienen para este año? Saludos y bendiciones desde El Salvador. Fíjense, un propósito que yo tengo pensado en la mente es este: grabar contenido, pero ya fuera de Puerto Vallarta. Otro propósito. Lo acaban de decir, también lo acabamos de responder hacer algo musical Para ustedes también Pero este año, vamos, no sabemos fechas ni nada Pero sí tenemos pensado hacer así tipo sí. de eso Incluso también colaborar con otros youtubers Que ¿Ah? sean, ya sea de El Salvador, que sean de, de aquí de México Que sean creadores de contenido más que nada sí, y también. Para que ustedes nos vean ahí junto con ellos Hacer más videos, hacer más sesiones Y también dijera Mario nos gustaría, bueno, mi propósito es viajar mucho para hacer más contenido sobre lugares de México que no conocen ustedes. Sí, y pues, ese es uno de nuestros propósitos. Siguiente <risa> pregunta, E.Méndez ¿Qué ¿Cómo se no lo escribe, ahí lo voy a poner. Exacto, ahí va por bueno Me lo escribió por Instagram. Hola Mario, ¿alguna vez has sentido la presencia de Dios en tu vida? No entendí mucho esa pregunta, pero si se refieren a que si algún día te sentí la presencia de Dios, pues yo pienso que, pues sí, porque todo el tiempo Dios está con nosotros. De cualquier forma, en las buenas o en las malas nos está apoyando. Hay tiempos difíciles, la verdad que de repente nosotros creemos que es suerte o que es algo, pero no, es Dios el que nos ayuda y nos apoya. Sí, pues de hecho somos creyentes y tenemos fe en todo. Sí, claro, nosotros tenemos mucha fe y pues. Hasta ahorita yo siento que Dios todo el tiempo está aquí con nosotros, gracias, gracias a Dios. Siguiente pregunta, Mario. Esta pregunta de no desde YouTube, es Oscar A. Hoyas. Vive. Están cerca de Zapopan, donde ustedes viven, Mario, tenéis a ti Ah, pues sí, pues estamos, como que se cabe, sí estamos cerca. Estamos güey. cerca, es como unas 5 horas. 5 horas aproximadamente, <risa> date cuenta que cuando vamos de Puerto Vallarta a Guadalajara, el primer municipio, pues es Zapopan, ah. porque entramos nosotros por Zapopan. Sí, entramos por Zapopan y ya, y, ya, ya, al eh, centro, ya. entramos al centro. Ah. Aproximadamente cinco horas, estamos muy cerquita. Sí, y, claro, y, claro. sí vamos muy seguido y a Zapopan. Nos no sé gusta viajar mucho a Guadalajara porque, como ya también tenemos a unos familiares, no sé si están viendo el video a Hugo y a mi tío Félix y a mi tío Cándido y pues a todas las mamás de mi papá que exacto, son extensos, son muchos de tíos, primos, mi papá, muchísimas familias. Siguiente pregunta: Dulce y Miguel. ¿Por qué no hacen en vivo? ¿Saludos, bicho y maíz y bicho? fíjense que Mario, la verdad es que nos está complicando ahorita vídeos y hacer videos constantemente y por eso casi nos hemos subido en vivo porque vamos a estar en su Sí, no, ya vamos a estar ocupaditos. y eso todo el tiempo van a seguirnos en vivo Bien Mario, ahora sí, va una pregunta que nos hicieron mucho nos escribieron sí, mucho, serio, nos comentaron mucho Instagram, hasta Facebook, me like, me a Facebook, videos me anteriores, me YouTube, me YouTube me y todo también. yo siento que a ti y a mí nos hicieron la misma pregunta Exacto ¿verdad? Mario, y la pregunta es ¿Cuándo irán a El Salvador? Ay, <risa> Fíjense ay, que, ay, que ay. nuestro propósito, a lo mejor ya estaremos en El Salvador si Dios quiere cuando ustedes estén viendo el video Exacto. Porque este video ya regrabado Como participaron en la dinámica Ya saben cuando grabamos este video Y pues estaremos pronto en El Salvador Ustedes ya sabrán cuándo, Porque estarán ahí los videos en Youtube También subiremos videos aquí en nuestro canal de Youtube De cómo fue la ida y pues esperemos pronto estar allá Pero puedes decir fecha Y la fecha Mario tan esperada es el 8 de febrero pues vamos para El Salvador Regresamos hasta el 8 de marzo un mes, un mes Un mes exactamente Y pues este fue un cuestionario Unas preguntas que nos hicieron los suscriptores Por Instagram, por Facebook Y pues gracias a ustedes por hacernos también esas preguntas Estar ahí atentos hacer este video, si quieren volver a ver este tipo de videos, manden, manden más manden, preguntas, manden preguntas, ah, preguntas, ah, preguntas hot, ah, o sea, no se crean, ¿no? igual preguntan, preguntan preguntas más atrevidas que ustedes, no paul espero vayan a darle like, a suscriban, también a en la campanita, vayan a seguirnos en las cuentas de ah, Instagram que sí. van a ver por ahí y también recuerden seguirnos en Facebook, darle like y seguir. Y ahí estaremos subiendo todos los videos en YouTube también. Y pues bueno, hasta aquí la dejamos, Paul. Hasta, hasta la próxima. Gracias, Guy.